Chau amichis, de Más, da Pablo. El giorno de hoy, un entrenamiento per le gambe, aunque per el abdomen. Voy a fare cuatro ejercicios per le gambe y cuatro ejercicios per el abdomen. Habíamos bisogno de un manubrio. Si tú no hay el manubri, una confesión de agua, cualquier cosa que sea pesante, cual cosa que te pueda servir de, de peso extra, aunque lo puedes hacer sin sa. Si se hace un peso, no hay problemas. Aunque una buena hidratación. Vamos a hacer un circuito tosto, tosto, tosto, tosto. Vamos a elaborar 40 segundos con 20 segundos de recupero. Serano. Vamos a iniciar primero con los cuatro ejercicios de, de gambe y después con los cuatro de abdomen. Esto lo voy a repetir tres volte. En toda casa me lo haces cuatro volte. Vamos a iniciar con un poquito de. De movilidad, vamos a enviarle una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer la actividad física. fachamos un poquito el baleto, el giro, el giro. Torno indietro, torno indietro, torno. Me piego. Uno, dos, tres. Perfecto, perfecto. Me muevo un poquito, me muevo un poquito. Muevo el gambe, muevo el legame. Vamos a aportar el talón al glúteo. Con un poquito contrato, ¿no? Va <risa> un poquito hay caldo, va caldo, va caldo hoy. Ah, hace calor, hace calor, hace calor, hace calor. Piego. Y lentamente. ¿Cambia? cambia. Cambia, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia. Perfecto, perfecto, perfecto. Un poquito de brazo, aunque hoy no laboramos le brazo, pero... Si está un poquito... Al menos nuestro cuerpo no nos fachamos mal. Con es un movimiento extraño un estrapo. Porque con la salud No, no se yoga. Ok, okay vamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar con, con un poquito de, de Riscaldamento. Con un poquito de riscaldamento. hacemos se de nuestro, nuestro timer, nuestro Timer. Eh, nuestro timer. ratito. Ahí se puede guardar la... La ombra de, de, de, de, de, la, de la telecámara, de la telecámara Ok, vamos a hacer un piccolo rescaldamiento Vamos a hacer 3, 4 ejercicios Y dopo iniciamos ya con nuestro cuerpo activo Vamos a iniciar con un poquito de tipo skipping Punta de y punta de piedi, ta, ta. Con el bel sonriso, con el bel sonriso La vida te va a premiar, todo lo que tú fai te lo va a premiar Te lo va a premiar Todo un costo, un costo, un costo La salud te costa Tutto costa in questa vita. Bravo, brava, brava, bravo. Mi piace, mi piace che sia attiva, attiva, attiva, attiva. attiva. Sei una persona vittoriosa. <ride> Vamo a contare 10. Dai che 10, 10, 10. Preparati. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.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 mantente en corta. ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer 30 jumping ya Dopo. después dopo Dai. 30 jumping ya Prepárate. 3, 2, 1 via 1, 2, amortigua 3, 4, respira 5, 6, 7, 8, 9 10 en más 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un poquito españolo, españolo, españolo, la madre lengua mía. Ok ora, adesso, vamos a fare questo, guarda, uno, due, tre, quattro, cinque, giù, giù, su, sei, sette, otto, nove, dieci più, uno, due tre, quattro, cinque, sei, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dai, dai, dai. Vamos a hacer skipping. Solamente 15 vueltas, skipping, skipping. Yo, vamos a hacer esto. Ok, prepárate. 3, 2, 1, vía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4 y 5 perfecto nuestro rescaldamiento está todo listo Me meto los ojos, me meto me las gafas Las gafas, las gafas las gafas. Hace calor. Oh, ok. Hidrátate. Hidrátate. Como prima. 40 segundos de, de laboro. 20 segundos de recupero. Cosito prende un gocho de aire. Riempi pulmones. Te carga energía para andar avante. Cuatro ejercicios de gambe y cuatro ejercicios de abdomen. Tres vueltas lo repito. Prepárate, prepárate. El primo ejercicio, no vamos a utilizar la, el, el, el peso, sin sal peso. En el segundo, utilizamos el peso. Ok, prepárate. Tres, dos, uno, vía. Ok, es cuestión. Ta, salgo yendo, ta, yendo, ta, muy bien, muy bien. amortigo, amortigo la caduta. Si hay problemas de ginoquio, salta menos, salta menos. O hazlo lentamente, lentamente. Me da un poquito fastidio el sol. Por eso me moto los oquiales, las gafas, las gafas de mosca. Lentamente, ta, ta, ta, ta, Pico la pausa y salta pico la pausa y salta pico la pausa y salta ok eso. ahora vamos a fare vamos a fare a fondo diamante a fondo indietro siempre con la estesa gamba 40 segundos con una gamba dopo con otra vamos a utilizar el peso ok se va Ta. Pado dietro, Ta. pado avanti, Ta. esquina de rita. Ta. Ok, tú puedes prender un peso que sea acorde a la tu capacidad física: 5 kg, 2 kg, 3 kg. Lentamente, esquina de rita, piego. Respira. Ok. hemos hecho con, con una gamba. Ahora Cambio de gambe. Cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio. Yo facho con la sinistra. Con la destra. Tú le fai con la sinistra. Go. Dietro. Va, lento, lentamente. Va. echando lentamente. Uh. Lento, lento, lento. Sí. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Vamos. Sí. ¡Vamos! Nuestro próximo ejercicio Vamos a hacer laterales Abrir De lado, lado, lado Lato Siempre con el peso Abro, abro Abro grande extendo. Siempre con la stessa gamba. Grande. Echendo. Ta. Grande. Abajo. Ta. Ta. Yendo. Guarda que la gamba permanece siempre dirita. Guarda. Ta. Porto indietro el glúteo. Esquina dirita. Ok. Uh. Vamos, vamos, vamos. Siempre, siempre. Topo cambio de gambe. No de con la otra. se uh, siente el ejercicio, ¿no? Grande, grande, grande. Una. Grande. Ta. Sí. <tose> okay, <sí>, OK <cool>. we're <tose> <tose> Vamos a hacer a Fondi con una sola gamba a dietro. Siempre con el peso. Dietro. Va. Dietro. Respiro. Cuando salgo, contraigo el glúteo. Va. Tú puedes modificar el, el peso, aunque el tempo. Si sí puedo, si sí puedo, si sí puedo, si sí puedo. Vamos, vamos, vamos. Lentamente, concéntrate. Concéntrate. Ta. Ta. Ta. Ok. Cambio de cambio, cambio de cambio Tú, ancora no te has inscrito con este canal, inscríbete. Pablo, faime una scheda, Te facho la scheda. A cuerpo libero aunque con peso. Con elásticos. Con todo lo que tú vayas a casa. Solamente debes dirme de la edad, el peso y la alteza. Continúa. Dopo de esto, andamos con abdomen. Con abdomen, entramos con abdomen, abdomen, mountain climber, mountain climber. Es? es importante la alimentación, manjar balanceado, tú puedes manjar tanto a la prima colaciones. Tanto al pranzo, en la acera, si abas un po lo que te manja ta, ta, ta, continua. Lo puedes hacer veloce, lento. Lo importante es hacerlo bien. Ta, ta, ta, ta, ta, Toca, toca. Punta, vamos. Tú puedes, tú riesces. Sí, sí, sí, sí, sí. El escalador. Puedes beber un poquito de agua, dai. Like. Bebe, hidrátate. Abdomen. Cambia. Gómito. Toca ti que contrario. Guarda un punto fijo, respira profundo. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Concéntrate, concéntrate. Procura de avasar un poco el licor. Beber più agua. manjaré tanta fruta. Mangar sano. Correcto. Si tú te bebes 5 viquieres de prosecco. A la settimana Véte al menos 3. Vas a ver grandes resultados. Adesso voy a colocar ademas y otro glute. Vamos a fare esto. 10 chicos, ¿sí? 10 palolato y 10 sub. 10 y 10. 1 2 3 4 Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, avrò lato, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, va, uno, due, tre, quattro. 5, 6, 7, 8, el último de abdomen. Vamos a hacer el plan: plan, mano contraria, toca espalda contraria. Lentamente, lentamente, mano contraria, toca espalda contraria. Dopo de esto, nuestro segundo round e iniciamos con gambe. cual continua es Yang es cuestión está está descendiendo un segundo esquina siempre dirita okay. Vamos, gastó mi la camera que tengo a fondo avanti, a fondo indietro Adelante. El costo de la belleza el costo de la salud. Van, grande, grande. Si estáis con mes, estáis grande. Cambio de gambe. Continua Laterales Uno Dos Uno, dos, tres No es fácil, no es fácil Aunque yo me estanco Cosí la gente dice que tú estás genética Cambio de cambio Uno, dos, tres Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Adesso, a fondi di dietro. Prendi la moto, ovvio. E poi ci siamo prendi. Prendi il naso, quella di Ambragio. No, veramente prendi un naso. Eh? Prendi il naso. Prendi Uno, due, tre. Si va. Uno, due, tre. 3, 3. Cambio, cambio de gambe. Dopo de cuesta, ejercicio de gambe, abdomen. Respira. Uno, due, tres. Uno, due. Tere Tere Tere, Tere. Tere. 3. Va continua. Uh -huh. Montan Cliver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.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 1, 2, 3, 4 Cómido, toca el ginoquio Respira Pensa positivo. Hay dormido Bene. Hora de arenarte, ven. Mano vecino el glúteo. Siempre las 10. 10 de largo, 10 aperto, 10 su. Uh. Tú ancora no te has inscrito al canal. Inscríbete, inscríbete, inscríbete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 uh. Plan, plan, plan, plan. Mano contraria. Tocas para contraria. <risa> Dopo de esto, el último round para mí. Tres voltes. Tú acá se lo repite cuatro voltes. Último round Último round, último, ¿cómo la fai? Último esfuerzo para mí. Fermo. Ta, cuento 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Altre dieci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tre 1, 2, 3, 1, 2, fondo dietro a fondo ultimo último round normal último ah uh -oh> Sí, sí, sí, vamos, fuerza, fuerza. Te la fai, la pay. Último round. Ta. Pausa, pausa y cambio Cambio de cambio Puede ver el agua de esto con laterales. Uh, último, último esfuerzo. Laterales. de intenso, 40 segundos tú lo puedes hacer a 30, a 20 con peso, sin zapes aproximadamente son, ¿cueste son 4, 6, 7 kg. Cambio gambe. la fai, la fai! Vamos, vamos, ce la fai. Tú riesce, tú riesci. Estamos casi finalizando. Una sola gamba. Una sola gamba. Cambio de gambe. Cambio de gambe y terminamos con abdomen. Me va bien, estanco, ¿no? Aunque yo me estanco. Yo me estanco, pero estos resultados se van a ver. prima pues se verá si soy constante. Al menos me lo doy dos vueltas a la semana.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 uno Una guarda un punto fiso mano vecino al flute 10, 10 de fronte, 10 de lado, 10 de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Va. 1, 2, 3, 4. Le entra aire a la pancia. 5. Soto la esquina, 6, 7, 8, 10, 1, vamos a finalizar con plan, último con plan. último con plan. Toco, Toco, Toco Toco, Toco, Toco, Toco, Toco grande, grande, que la habíamos falta, que la habíamos falta, seis grandes, todo este esfuerzo vendrá apagado, te lo digo yo, uh, no ha estado fácil, pero ya hemos reyunto nuestro objetivo, gambe y abdomen, con un peso, con un manubrio. Tú a casa lo puedes repetir con, con la confesiones de agua, con la pala médica, con cualquier cosa que sea pesante, Gracias mille a tutti. No dimentiquemos de hacer estrechas al final de este vídeo. Mille, mille, mille, mille gracias. Si ancora no te has inscrito, inscríbete a este canal. De cuore, Pablo.